Vamos. Este, bueno, una vez más. Hola a todos, buenas noches. Este, espero que estén bien, en primer lugar. Eh, gracias por acompañarnos en, esta, en este nuevo meetup, en este nuevo capítulo de día de del Hackers Lima. Eh, como ya han podido ver en, en la publicidad que hemos lanzado a través de nuestras redes sociales, o lo que vamos a... Y justo era un tema que discutíamos, este, hace un momento que lo traía a colación Miki, es, este, ¿Cómo abordar eso? Si es que realmente es vender servicios legales. Eh, más adelante ya Lorena y Claudia nos van a, nos van a contar si es que esto es acertado o no. Este, gracias a todos por acompañarnos. Nosotros somos líderes hackers. Yo soy Adriana Paredes. Está con nosotros Miki. Miguel Morachimo, Paola Gacío, Rafael Santín, eh, Adriana Tapia, Felipe también lo veo ahí, del capítulo de Liga de Jacques Lima. Y obviamente es en nuestras speakers, Lorena Borgo y Claudia Roca. Muchas gracias este, por su tiempo y por todas las ideas super valiosas que yo sé que nos van a aportar en este tiempo. Eh, déjenme primero... Este, contarles un poco de día Hackers Lima, lo que, lo que nosotros hacemos, este, quiénes somos, a qué nos dedicamos, etcétera, Liga Hackers Lima, es este el capítulo, eh, solía ser el capítulo peruano de Liga Hackers, ya no es el único capítulo peruano, este, ya tenemos de hecho dos capítulos peruanos más, Liga Hackers Cusco, y Liga Hackers Arequipa. Eh, buenas noches. Este, lo que nosotros hacemos es brindar una plataforma y fomentar la discusión acerca de cómo el, la tecnología puede ayudar al desarrollo del derecho y mejorar este, la calidad de la, la prestación de servicios legales ¿No? este um, suena muy formal. Más allá de eso, lo que nosotros es este, brindar una plataforma para la discusión entre personas que son aficionadas a tecnología, y de hecho nos hackeamos cuentas, no como recuperar contraseñas, o de correos, de Facebook, ni nada de eso por el estilo. Eh, como ya les comentaba, somos este, Adri Tapia, Paola Castillo, y Achimo, Chimo que está acá, con nosotros este, Rafael Santín, Felipe Gamboa y Adaro Castro. Y bueno, nada, una vez más bienvenidos a todos. Miki, creo que te cedo la voz aquí para empezar. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse y estar con nosotros una noche más en estas reuniones virtuales de Liga Regas Lima. Eh, yo personalmente estoy muy contento de tener uh, tenerlos aquí. Veo muchos nombres conocidos, de hecho, muchos nombres de personas con quien no hablo hace mucho tiempo y personas con quienes he trabajado un tiempo también. Así que es muy emocionante. Y al mismo tiempo me pone un poco nervioso porque es más fácil eh, decir cosas eh, sin sentido frente a completos desconocidos que frente a personas que sí conoces. Eh, de todas maneras, eh, estamos muy contentos de tenerlos en eh, este evento que se llama de manera muy provocadora Vender el Derecho. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero el evento anterior que yo organicé el Día Haga de Clima se llamaba Explicar el Derecho, eh, que era sobre cómo comunicar conceptos jurídicos. Y esta vez estamos, es, estamos haciendo este sobre vender el derecho, que es, eh, eh, es una excusa para hablar de el marketing de servicios jurídicos, ¿no? el marketing legal, y aprender un poco más eh, de cómo funciona y de qué nos, esto, nos puede enseñar a quienes eh, practicamos derecho. Y eh, voy a dejar como trivia de qué piensan que puede tratarse el tercer evento que hagamos. Eh, les advierto que nuevamente va a ser un verbo en infinitivo, así que eh, ya me dirán qué se les ocurre. Eh, entonces, para hablar de vender el derecho, para hablar sobre marketing de servicios legales, tenemos eh, un panel muy eh, interesante, eh, además íntegramente femenino esta noche. Teníamos eh, un invitado masculino, a Germán Pato, pero él ha tenido un pequeño inconveniente de orden doméstico y no va a poder conectarse esta noche con nosotros. Así que tenemos un poco más de tiempo también para conversar con ustedes, nuestra audiencia, y para aprender y, y conocer un poco más de la experiencia de nuestras dos invitadas esta noche. Por un lado está Lorena Borgo, Lorena, además un, un miembro muy activo de nuestra comunidad de Liga Reques Lima, a quien muchos conocemos. Ella estudió Derecho en la Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho Internacional Público en Alemania, y act pero actualmente eh, eh, trabaja más dedicada a el, al, al sector de servicios eh, para estudios de abogados y, y, y áreas legales, eh, como fundadora y directora de la firma EP Consultores, eh, de Comunicación y Estrategia para Abogados. Eh, y del otro lado estaba con nosotros Claudia Roca. Claudia, eh, ella es administradora de empresas, estudió en la Universidad del Pacífico, y eh, ha trabajado en diversas empresas, desde empresas farmacéuticas, empresas constructoras, y durante un tiempo también fue gerente de marketing del de estudio Binatea Itoyama, eh, actualmente ya no trabaja eh, en el sector legal, así que también va a ser muy interesante escuchar sus experiencias de este paso que tuvo por el sector legal esto, y además con, con, con, muy, muy, con, con muy, buenos, muy buenos frutos. Entonces, nada, les quiero dar eh, la bienvenida a las dos. Lorena, Claudia, ¿me escuchan? ¿Me ven correctamente? ¿Cómo están? Hola Miguel, gracias Hola, Miguel. por la bienvenida. ¿Qué, tal, bueno, qué bueno tenerlas, qué bueno tenerlas y, y esto, la idea eh, es eh, empezar una conversación a lo largo de, de algunas preguntas que tengo para ustedes, pero también quiero dar, eh, desde ya decirles a nuestra audiencia que si tienen preguntas o reacciones a las cosas que nuestros invitados nos van contando, siéntanse libres de ponerlas por el chat, tenemos también mis... Eh, muy eficientes eh, coorganizadoras y coorganizadores del Día Jaca Clima, van a estar eh, tomando nota de sus preguntas, vamos a tener una relatoría, va, vamos a tener premios, concursos, sorpresas para las personas más preguntonas, eh, así uh -huh. que los invito a que estén atentos. Eh, Lorena, empecemos eh, eh, contigo. Eh, tú ¿se podría, de edad? De <ríe> <ríe> ¿Se podría decir que has dejado el derecho, Lorena? No, la verdad que eh, yo no abogada. Yo soy abogada, o sea, estudié Derecho, uh -huh. eh, terminé, incluso hice una maestría y no, yo no llegué a dejar el Derecho porque no llegué a ejercerlo, lo ejercí solamente durante un año y luego pasé a, a trabajar en relaciones internacionales, relaciones institucionales, que es donde desarrollé toda mi carrera, en tres uh -huh. sectores básicamente, telecomunicaciones, estuve varios años en Ocitel, luego en comercio exterior. He estado también varios años en Insetur y en educación superior, ¿no? universidad. Y, y... y todo este tiempo que, que empezaste, que empezaste a correr esta carrera eh, en, en relaciones institucionales eh, y relaciones públicas, igual portabas tu educación legal. Es, mi, es decir, mi pregunta es que Finalmente te mantuviste en, en el espectro amplio de, de, de los servicios Totalmente. legales. A mí la carrera de Derecho es cierto que no me encantó el estudio, pero me marcó muchísimo. La formación fue muy intensa en la universidad. El, tanto los cursos obligatorios como los, los electivos, yo siempre, cuando, cuando tenía que ver qué electivo llevaba, me iba por la antropología jurídica, por los derechos constitucionales, siempre por las. tratando de entender los fundamentos. Entonces, sí me siento totalmente abogada y formada jurídicamente. Y esto combinado con mi, con mi actividad como. Yo quería estudiar comunicaciones, quería estudiar literatura, entonces a, al final de cuentas ha sido una, una combinación y ya desde el año 2001 recuerdo claramente que quise meterme a entender o a trabajar en marketing jurídico, de hecho viví en España unos años. En, al inicio estuve en un despacho de abogados viendo temas de marketing jurídico traté de, de, de colocarme no, no, no me funcionó regresé a Perú, traté de, de entrar en temas de marketing jurídico pero tampoco tuvo acogida porque acá simplemente no existía hablé con algunos amigos abogados pero el tema no, no, no estaba todavía en el radar y ya luego el 2012, 2013 por esas casualidades o estas constelaciones que se dan Tuve la oportunidad de entrar en una firma de abogados y, y ya sentí pues que finalmente podía hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? combinar mi experiencia como abogada con, este, con el tema de comunicacional y de marketing. Ya, pero esos, esos son los hechos eh, que podemos leer en tu CV, Lorena. Eh, pero me interesaría entender un poco más también las motivaciones. ¿Qué es lo que te jaló del marketing jurídico? Eh, que tú dijiste, bueno, esto es el espacio en el que yo quisiera desarrollarme. Sentía que los abogados, o sea, que no, no, no, o no podían o no sabían cómo marketear o cómo promocionar sus, sus, sus, servicios, ¿no? O sea, que no, no, ya sea por un tema tal vez legal o ético, en algún momento tampoco no estaba tan, no estaba permitido, ¿no? Pero sentía que había que saber comunicar el, eh, el, los servicios que se. y difundir, comunicar, desarrollar los servicios que prestan las firmas de abogados. Claro, y tú sabías que, que, que yo podía con mayor hacer, solvencia. Usar, porque y... conocía la mentalidad, conocía la forma de pensar y, y me, eso los podía ayudar a ellos a. Promocionarse mejor. Y has mencionado un tema también que, que a mí siempre me llamó mucho la atención, y, y, no, y acá reconozco nuevamente, pese a que estoy moderando un panel de ese tipo, reconozco parte de mi ignorancia, que es que yo tengo entendido que durante un muy buen, muy buen periodo de tiempo fue, eh, estuvo prohibido por el Código de Ética del Colegio de Abogados eh, hacer publicidad de servicios jurídicos, más allá de simplemente decir tu nombre, tu dirección y tu especialidad. ¿Es esto correcto? ¿Es ser un vector en cada, cada que tú te aproximabas a esta tarea? En algún momento sí, pero luego se flexibilizó y siempre flexibilizó, pero a la vez poniendo ciertas limitaciones, no como que no podía... Eh, promocionarse algo que no se hacía, que no fuera real, que no, digamos lo que hoy se conoce como publicidad engañosa prácticamente, uh -huh. ¿no? Y siempre manteniéndose dentro de los, de los estándares de la confidencialidad. Ahora mismo te mentiría si te digo que, que estaba absolutamente prohibido y que luego cambió, me parece que sí, que en los años 2000, los finales de los 90, esto se modificó, pero digamos que no es, no es que estuviera, era un... un un manual, era un código de ética, o sea, no era, no era un delito. De claro, servicios. no era ilegal. Pero, digamos, no era pero ilegal, eso ya refleja sí. mucho de, digamos, del prurito que podría haber en la profesión legal respecto de, digamos, de, de verse como un servicio de cara al consumidor más. ¿no? O sea, que en algunos casos hay, hay servicios legales que no son a consumidor, pero hay servicios legales que sí son a consumidor, ¿no? y que por ende, eh, pese a, a, a no tener eh, barreras para hacerse igual... Tenían este, estas cosas. Eh, entonces, lo que, lo que te jaló fue eh, que tú veías que tú podías hacerlo eh, y, y al mismo tiempo que nadie más estaba prestando mucha atención o podía, podía hacerlo con más solvencia. Así ¿Y qué te es. mantuvo en el espacio? ¿Te mantuvo la, el, las oportunidades que ibas generándote? Sí. Eh, lo que pasa, sucede es que justo en este 2000, a partir de 2012, un poco antes cuando entra, porque sí tengo muy claro que cuando entra en el mercado, la primera firma internacional en el mercado legal peruano, ya todo el mundo se pone nervioso, ¿no? o sea, todo empieza a cambiar, de hecho, eh, es lo puedo decir públicamente, el estudio Muñiz fue uno de los primeros que tuvo un área de comunicaciones profesional, ¿no? en donde realmente se dedicaban a eh, ver los temas de PR, ¿no? de relaciones públicas, de temas de la relación con los medios. Pero ya el, el marketing, de manera, ver la, la, el desarrollo de negocio a través de, de, de estrategias de marketing, empieza, me parece a mí, o a... a, a a hacer una preocupación a partir de la entrada de Baker McKenzie en 2011, 2012, me parece que fue 2012, 2013. Hace relativamente poco. ¿no? Hace poco, y que ellos ya vienen con una. Es una especie de con una, una plantilla de cómo debe funcionar una firma legal eh, de manera profesional, ¿no? cómo deben establecerse las distintas áreas de gestión dentro de la organización, y es allí cuando comienza. Si no me, y corríjame si es que me equivoco, a lo mejor hay alguien, alguien en el público que pueda tener una mejor información. Se empiezan a pensar en las firmas de abogado, abogados locales en áreas de marketing, áreas de desarrollo de negocio de manera más eh, profesional, todavía no empoderadas, pero digamos que ya como que separadas. Y que, que ya no era un, una actividad el tiempo libre de, de los abogados. De alguno de ¿no? los asociados. De claro, que es una curva de profesionalización similar a la que unos años antes quizás se experimentó también con la propia gestión de la firma, ¿no? Exacto. Eh, que, y la contratación de gerentes externos, etcétera. Así es, así es. De acuerdo, de acuerdo. Eh, va a ser bien interesante, Lorena, al, al durante el resto del panel, poder hacer esta comparación entre el antes y el después, porque, porque creo que hay varios aprendizajes. Eh, valiosos, Pero no quiero eh, eh, pasar por alto a, a Claudia, que está ahí con nosotros también. Claudia, eh, Claudia, tú a diferencia de Lorena, tú no estudiaste Derecho, tú estudiaste eh, mar, ma, eh, Administración de Empresas y te especializaste en Marketing. Entonces mi pregunta para ti es cómo así llegaste al mundo legal. Estaba buscando eh... algo difícil. Estaba buscando retos. <risas> Gracias, Miguel, por la pregunta. Bueno, en realidad sí, yo previo a, a, a esta incursión en el, en el mundo legal venía de trabajar casi siete años en la industria farmacéutica. De hecho, bueno, en, en, en esta experiencia profesional tuve la oportunidad no solo de trabajar en el área de marketing, sino también en las áreas de comercial eh, y de ventas, ¿no? Estuve rotando por, por distintas áreas y trabajé fuera de, de, de Perú en la industria. Eh, y bueno, por un tema personal, dejó la industria, eh, luego estuve trabajando y tuve un paso en la industria inmobiliaria. Eh, mis amigos siempre me molestan de que todo lo que no sea divertido de marquetear, como inhaladores. <risa> Servicios funerarios, te falta. No, este, inhaladores o, o, o, o lotes en Caraballo. Eso es lo que me dedicaba básicamente a, a comercializar. En realidad, yo creo que como marqueteras. Creo que cuando uno es más chico piensa que va a vender papitas leyes o alguna marca de galletas, pero finalmente se da cuenta que en, en otro tipo de industrias o también industrias que tienen la parte de B2B hay, hay muchos mayores retos y la complejidad ha hecho sido sí, algo que a mí siempre me ha llamado la atención en, en, en cuanto iba avanzando en mi carrera. ¿no? Entonces justo eh, cuando me encontraba trabajando en, en la industria inmobiliaria, eh, bueno, me contactan eh, para un proceso de selección en, en un estudio de abogados, ¿no? Y, y bueno, mi hermano y mi hermana ambos son abogados. Yo no sabía absolutamente nada de derecho, solo que tenían miles de lecturas todo claro. el tiempo. Entonces, nada en la entrevista laboral, tú decías, estoy familiarizada con el derecho, pero claro, ellos se imaginaban otra forma de familiarización. <risa> Sí, no, o sea, de verdad que no, no conocía para nada el derecho, pero la, la referencia que tuve eh, fue que eran los mejores abogados laboralistas del mercado. Y, y de hecho, el saber que iba a poder trabajar con, con personas tan profesionales y trabajar con los mejores, me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo también porque venía de trabajar por años con médicos y con ingenieros. Entonces dije, bueno, los médicos son bien formales, me imagino que los abogados también, o sea... Creo que, que en ese lugar, en esas profesiones, como que encontré un poco el clic y, y definitivamente, cuando, cuando tuve mi primera entrevista ¿no? este, con los socios, dije definitivamente, siento que es un lugar para mí, ¿no? Por mi forma de ser en la forma que me desenvuelvo y donde también eh, creía que había muchas oportunidades de hacer algo distinto y divertido, ¿no? Que, que es lo que siempre he buscado hacer en mi trabajo, ¿no? Buscar un poco, romper el molde, lo que se ve como marketing tradicional y, y, y ver maneras de comunicar y, y hacer las cosas distintas, ¿no? Así que así terminé, bueno, ingresando al estudio de Vinete y como gerente de marketing en, en un lindo proyecto que de verdad comenzaba de cero, ¿no? De hecho, el reto uh -huh. era poder construir la marca de una Porque era un nuevo estudio en ese momento, ¿no? Estaba en, digamos, estaba en, relanzándose porque existió antes, pero, digamos, estaban nuevamente reagrupándose. Exacto. Y de hecho también el reto estaba en, en poder eh, construir el área de marketing y construir la estrategia de comunicación de una marca increíblemente potente, pero que de alguna manera también tenía que buscar un posicionamiento y, y, y diferenciarse, y quería diferenciarse del mercado legal y demostrar que iba mucho más allá de sus abogados. ¿no? Y, y cómo relatas esa historia creo que, que fue súper importante. Entonces, este... Bueno, básicamente así es como terminé sí. en, en, en el estudio, ¿no? Así. Yo que... creo que sí, tengo algunas preguntas también sobre esa experiencia tuya, pero me quedo pensando en algo que dijiste al inicio, ¿no? Que cuando las personas piensan en marketing o estudian marketing, se imaginan que van a vender papitas, que van a trabajar, no sé, pues en Procter Gamble, ese tipo de cosas, y, uh -huh. y es el caso que. que ¿Que todo puede marketearse? Es decir, cualquier servicio, siempre que hay una decisión de consumo, puede, haber, puede estar inserta un, una estrategia de marketing. Uh -huh. O sea, yo creo que realmente, eh, si vamos a la definición de, de, de diccionario, de, de, de qué es lo que es marketing, en realidad, eh, todas las actividades que estén involucradas en generar valor al cliente, es lo que es marketing. Entonces, yo creo que una estrategia y una propuesta de valor es aplicable a cualquier producto y servicio, ¿no? Es lo que realmente... De, genera valor agregado a las personas que, lo, que usan ese servicio que consumen ese producto. Entonces, yo creo que finalmente todo no, no solo es marketeable, sino que debe ser marketeado, porque marketing no solo es promocionar el producto, sino también incluir otras variables desde el diseño del producto, desde cómo lo colocas, cómo lo vendes, este, y, y, y cómo las personas acceden a ese producto. O sea, en general, cualquier desarrollo de valor la propuesta de valor es, es, es diseñada por marketing, ¿no? Y, y eso, eso, es, eso es muy importante. Yo creo que para quienes no, quienes nos acompañan, que a veces, muchas veces en su mayoría son abogados, eh, que tenerlo claro, ¿no? Eh, y la otra pregunta que, que me quedó de, de, esta, de esta primera respuesta tuya es qué tan parecido te, te qué parecido parecido encontraste el mundo de, de los médicos y los representantes médicos y los medicamentos al mundo de los abogados. y y las profesiones adyacentes, ¿no? Que además comparten, eh, en el caso de, de, de los medicamentos, además también hay una prohibición de, de hacer publicidad, ¿no? salvo que se trate de publicidad a los propios médicos, ¿no? que es, es, es, es una cosa bien curiosa. Acá en, en el mundo legal no hay una prohibición legal, pero digamos había este encontronazo ético, ¿no? ¿Te pareció, más allá de alguna de estas restricciones, un, te parecieron mundos similares estructuralmente? No, sí, de hecho, o sea, para mí, por eso yo decía igual, para mí los médicos eran muy similares a los abogados, ¿no? Tenían, este, o sea, sí sentí como un poco de shock cultural al comienzo, porque yo estaba siempre acostumbrada también a trabajar en, en el mundo farmacéutico, que es muy ético y, y correcto, y se dio por las reglas, por eso sentí que iba a encajar muy bien culturalmente con los abogados, porque estoy acostumbrada a tener ese tipo de, de reglas y limitantes al momento de, de hacer marketing. No todo se trata de hacer un spot publicitario como un producto de consumo masivo, no sino que hay reglas, hay limitantes. Y también tenía la experiencia de haber trabajado en un producto B2B, como habían sido los lotes industriales en, en, en Centenario, la inmobiliaria. Entonces, era un poco un mix de todo, ¿no? Pero me sentía cómoda en, en el ambiente legal, digamos, a pesar de no, no conocerlo, ¿no? Aparte también, eh, algo importante cuando uno trabaja en este tipo de, de industrias es que no es tan sencillo, y, y recuerdo cuando recién entré al estudio que eh, estaba esta preocupación de cómo una persona que no es abogado puede vender un servicio legal. ¿no? Uh -huh. Entonces es lo mismo que sucede con los visitadores médicos. Los visitadores médicos no son médicos y van donde los oncólogos y les explican de los productos médicos. ¿no? O sea, lo importante es... Entender no obstante, el... en ese mercado no hay, ese, no hay esa, nunca nadie pone ese pero, ¿no? Nunca nadie dice, ¿por qué para, para vender esta pastilla vamos a contratar a alguien que no sea un, un doctor en física, en química, ¿no? O sea, se entiende como algo natural. Uh -huh que necesitas un profesional externo, mientras que en el mundo legal existían muchos de estos reparos. Exacto. O sea, creo que, creo que eso es un punto súper importante porque, a ver, a, al nivel de comprensión que tiene un médico de una nueva molécula y al nivel de comprensión que tiene un abogado sobre un servicio legal, obviamente no va a ser lo mismo que una persona que no tiene esa profesión. Pero eso no quiere decir que solo los abogados puedan ver, vender o promocionar o hablar u ofertar de servicios legales. Como en la industria farmacéutica, no, los médicos no son los que venden los productos farmacéuticos ni los promocionan con los médicos, ¿no? Entonces, sí encontraba como algunas de estas similitudes y obviamente también toda la parte académica, ¿no? En la industria farmacéutica también hay, existe mucho el tema de eventos, de participación en congresos, hay sociedades médicas, eh, hay mucho relacionamiento, entonces. Eh, y, y, y también, eh, en parte, hay que convencer a los, a los líderes de opinión, o qué opinión leaders líderes, tanto de las áreas de sociedades médicas como de las áreas legales, de que tú ofreces los mejores servicios o tienes el mejor producto, digamos, para cada tipo de necesidad, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. O sea, no, no tengo un billboard gigante que dice divorce como puedo hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el Super Bowl, ponen publicidad de medicamentos también y te ponen pregúntele a su médico, ¿no? En Perú no se puede, pero hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Lo, lo importante es, es, es no cerrarse con la idea de que solo el profesional es el que puede hablar del producto, digamos. Se puede capacitar sí. y ya está. Sí, y es, es interesante esto porque, claro, cuando, cuando muchos piensan, incluso en dirían, en... en... La caricatura que, mental que tenemos de un abogado o abogada a veces viene a propósito de cultura popular y a veces viene a propósito de eh, jurisdicciones en donde eh, la, el marketing de servicios legales es esto es súper común y hasta es súper eh, popular en, algún, en, el, en el sentido más amplio del término. ¿no? O sea, el, el abogado de los Simpsons que... Te dice, si, si pierdes la pizza es gratis o cosas así, es uh -huh. esto, es, creo que ha calado bastante en, en, en ese imaginario. Entonces quiero devolverles una pregunta a ambas, eh, uh -huh. que es, eh, ¿por qué es necesario hacer eh, publicidad? O, ¿O por qué es necesario hacer marketing de servicios legales? Más, y, ¿Y por qué hacer marketing de servicios, legales, de servicios legales no se agota necesariamente en tener una página web o tener una página de Facebook? O sea, ¿Cómo son distintas esas actividades y, y por qué es necesario? Lo, Lorena, no sé si quieres empezar tú. Eh, es importante, mira, la competencia aumenta, o sea, es cada vez es mayor y por lo tanto estamos, eh, los estudios de abogados y los abogados están, valga la redundancia, compitiendo y buscando a los clientes. Entonces tienen que ver la manera, de la mejor manera de vender sus servicios, de vender eh, sus o sus productos. Y cómo lo hacen de una manera estratégica, o sea, con una conociendo muy bien a quién es su comprador, conociendo muy bien el mercado, conociendo las necesidades de este mercado y eh, desarrollando, cuáles son, eh, desarrollando los productos eh, adecuados. Entonces sí es importante que eh, se desarrollen eh, actividades para poder eh, concretar eh, eh, estas ventas, ¿no? Y para ello necesitan hacerlo, hacer, hacer, hacer eh, desarrollar actividades de marketing. Entonces, sí, es importante. Ahora, lo que tiene, la ventaja que tienen los abogados es que hoy en día se habla de marketing de contenidos y realmente los abogados lo que tienen es la gran materia prima para poder eh, desarrollar estas actividades, o sea, tienen, ellos están produciendo constantemente eh, un contenido, o sea, sus labores intelectuales, entonces lo que tienen que hacer es buscar la manera de acercarse a su público objetivo a través de eh, aprovechando las, las digamos el, la dificultad que puede tener el lenguaje jurídico o el el conocimiento, esta simetría que existe en, el, en, en cuanto a la, al conocimiento de, la, de, la, de, la, de las normas ¿no? por parte del usuario final, ya sean eh, corporaciones o, o usuarios eh, individuales, y aprovechar esta... Eh, esta esta, esta diferencia esta digamos esta falta de conocimiento haciendo haciendo asequible de alguna manera eh, traduciéndolo o, o, o, o haciendo que que que que o sea tratando de llegar de una manera más sencilla a sus a sus públicos no y Claudia tal, no sé como... si quieres eh, complementar pero además te pongo te hago más difícil y te hago la pregunta además de si por qué es necesario hacer publicidad Sí, uh -huh. Si es, hay algo en particularmente distinto del marketing legal. Bueno, yo creo que definitivamente, y, y, y hay un término clave en, en marketing, y, y es un término... A ver, cuando uno está buscando la, un, una estrategia de marketing, siempre va a tener dos cosas en venta eh, Perdón, en mente. Uno es el, el tema de awareness. Awareness es el reconocimiento de la marca. O sea, yo, por ejemplo, cuando pienso en un estudio de abogados, eh, quiero buscar una tengo un problema me estoy inventando laboral ¿no? ¿quién es el primero que viene a mi mente? ¿cómo yo logro que lo primero que venga a mi mente, a la mente de mi público objetivo, que en este caso puede ser un gerente de recursos humanos o puede ser un gerente legal, o puede pensar en el caso de Germán que no nos acompaña ahora puede ser una startup ¿no? una startup que necesita este, no sé que necesita constituir su empresa si yo logro que estar en el primer lugar de la mente de las personas cuando tienen esa necesidad, eso es Brand Awareness. Estar en el primer lugar, de, en la mente de las personas cuando tienen esa necesidad como una solución. Eso es por un lado. Por eso tengo que hacer marketing. Porque si no, como dice Lorena, otro va a estar en el primer lugar de la mente. Y en a otra persona le van a levantar el teléfono y van a buscar a ese estudio de abogados, van a buscar a esa empresa para poder encontrar soluciones a sus problemas legales. Si no hago marketing y no logro ubicarme en ese primer lugar y asocio el problema, y, o sea, me asocio a la solución de ese problema, es mucho más complicado que yo, yo seguir creciendo como empresa, ¿no? Por otro lado, aparte de estar en la mente de los consumidores, ¿no? Este, o sea, es importante realizar, o sea, no, no solo... O sea, realizar la promoción de la marca, etcétera. Y construir la identidad de la marca. Porque también es necesario la repetición y la recordación y la presencia de la marca en la mente de los consumidores. ¿no? Y, y me podrías repetir la segunda pregunta que me dijiste? Ah, por qué? Por qué es diferente? O sea, si hay algo en particularmente distinto de de, de, de hacer marketing mm. para precios legales, que no lo emparente con hacer marketing para otro tipo de servicios al consumidor. Mm. O sea, yo creo que definitivamente, o sea, hay que, hay que tomar en cuenta como cualquier negocio B2B que tú no le estás vendiendo necesariamente a usuarios finales, sino le estás vendiendo a empresas. Y no solo tienes que pensar en, en quién es la persona que está detrás de esa empresa y tener en tu cabeza cuál es el perfil de mi comprador ideal, sino también tienes que pensar en los intereses y las necesidades de la empresa en sí, ¿no? Que hoy en día, en una crisis económica, o hoy en día tal vez tengan objetivos de rentabilidad, o hoy en día eh, prefieran trabajar solo con, con firmas transnacionales, o tengan un contrato eh, con, con cierto tipo de firmas. O sea, te, cuando uno trabaja en marketing legal, tiene que pensar en marketing B2B, pensar que no solo vende a un consumidor, sino vende a una empresa, y tiene que tomar en cuenta también o sea, algo mucho más amplio, ¿no? Y por otro lado, eh, que, que es uno creo que los mayores aprendizajes en esta experiencia que he tenido en marketing legal, es que está vendiendo conocimiento. Y eso es algo que es difícil, y, y, y como mencionaba complementando lo que dice Lore, este, que no es tan fácil de... ¿Cómo vendo conocimiento? no ¿Cómo demuestro de alguna manera que yo tengo más conocimiento que los demás? Que yo tengo la capacidad de resolver de mejor manera con el conocimiento que tengo de los problemas, ¿no? Entonces, este, de, de, de, en base a eso uno construye su estrategia de comunicación. ¿no? Y hay un punto al que me gustaría claro, agregar, sí. Miki, es, eh, hay dos, dos temas que, que ha tocado Claudia, el primero es cuando habla, por ejemplo, de esta etapa de la awareness, en general lo importante es que conozcamos, porque la awareness es una de las, de las etapas, repito, del viaje del, del, del comprador. Entonces, para los abogados, a lo mejor para Claudia es algo normal, ¿no? que ella pues, cuando hace su estrategia de marketing analiza a su comprador y analiza el viaje del comprador, pero para el abogado no. Y el abogado tiene que conocer perfectamente o por lo menos tratar de acercarse de la, de la, lo mejor que pueda a conocer este, aunque sea el comprador corporativo, ¿no? pero cuáles son las etapas en las cuales este a través de las, en las etapas por las cuales va a pasar el comprador para llegar hasta comprar nuestro servicio. Y cerrando el círculo, recomendarlo, ¿no? Entonces, esta etapa de awareness, ¿no? El día, el momento en que el, el comprador sienta la necesidad, ¿en quién va a pensar? ¿En qué firma va a pensar? Entonces, tener una presencia allí. Luego, la etapa de la consideración, la etapa de la decisión y la etapa de la recomendación, que son, digamos, los cuatro, las cuatro etapas del viaje al consumidor. Y, antes hay que tener identificado a este consumidor y como dice Claudia, en el caso del, del, del, del público, de, del, de la empresa, de la, que, que es una corporación, no necesariamente nuestro buyer es el gerente legal. Nuestro buyer puede ser, si somos una firma de tributaristas, especializada en derecho tributario puede ser el controller, puede ser el gerente financiero, el laboral, el de recursos humanos, en algún otro caso el gerente general, el directorio, o sea, va a depender de la estructura de la empresa. Entonces tenemos que tener muy identificados cuáles son nuestros distintos buyer persona, ¿no? Y para cada uno de ellos elaborar un mensaje. Entonces tenemos el viaje del comprador, los puntos de contacto que tenemos que tener con el comprador durante este viaje, dependiendo de si, en, en qué etapa se encuentra. Luego, identificar a nuestro público, nuestro buyer, y también a tener muy claro cuál es el mensaje y cómo es que se lo vamos a, a transmitir. Entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Ustedes han estado hablando, y, y bueno, de lo que, lo que comentan, su experiencia ha estado sobre todo en el espacio de eh, firmas de, de abogados, ¿no? que, que muchas veces no están dirigidas al consumidor final, a, a la persona de casa, sino a otra empresa, a otra institución. Esto, de todas maneras, me da mucha curiosidad en términos de construir ese awareness y construir esta, este posicionamiento para que, para que se recuerde eh, el pro, al proveedor, a la marca. Eh, estos puntos de contacto que decía Lorena, que eran los momentos en los que... Eh, Alguien se entera de la marca, ve el contenido, se interactúa con, con, algún, eh, con algún contenido. ¿Cuáles son? Porque si yo quiero poner una pizzería, me imagino más o menos cuáles podrían ser esos, esos mecanismos de awareness. ¿no? Eh, si quiero ponernos un colegio, para ni, niñas y niños, quizás también me lo imaginaría. Pero en el caso de los estudios de abogados o de las firmas legales o de los profesionales legales, ¿qué? ¿Qué puntos de contacto o qué, o qué, qué mecanismos eh, de, de construcción de awareness eh, conocen, se imaginan, existen o están, están surgiendo? No, vale. no sé quién o sea, quiera o sea, responder. Brevemente, Claudia, tú ahí después sí, seguramente caso a complementar mucho mejor, pero va a depender, o sea, en el momento va a ir incrementándose de acuerdo al nivel de contacto que, que que quieras tener con, de acuerdo a la etapa en la, en la cual se encuentra el, el comprador. no Si es muy al inicio, vas a tener que tratar de, o sea, los puntos de contacto van a ser probablemente tener una buena web, eh, eh, digamos que son más sutiles, más, eh, mientras más se va acercando al cierre del proceso de compra, más directo tienen que ser estos las herramientas que tú utilices en los determinados eh, puntos de contacto. A ver, allí a lo mejor, Claudia, me puedes complementar. Sí, yo, yo creo que de alguna manera to, todo empieza a partir del problema, ¿no? Los usuarios tenemos problemas, ¿no? Las, las, las empresas que requieren un servicio legal tienen un problema. Eh, no sé, hay una huelga, o este, me tengo que constituir, y, y, o tengo que hacer una capacitación de seguridad y salud en el trabajo, ¿y qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿No? Entonces ahí volteo y digo: Bueno, tengo a un abogado que ya me resuelve este problema. No, no lo tengo. Si ya lo tengo, volteo al abogado que, que me resuelve ese problema. ¿Me lo puede resolver o el problema puede que sea más complejo? Puedo buscar otra alternativa. ¿No? Y en ese momento, este, o, o, o sea, el, el journey dependerá también si la empresa ya viene trabajando con alguien o tiene un requerimiento o tiene un problema que actualmente. Quien esté brindando el servicio regular no puede atender. Y es en ese momento en el que tiene que buscar una solución alguien que pueda resolver su problema, ¿no? Entonces, este, probablemente si se ha trabajado una estrategia de comunicación se le prenderá el foco y dirá, ah, ¿verdad? El otro día leí un artículo del estudio tal en el que justo hablaban de tips cuando uno tenga un problema de ese tipo. Mm, probablemente tengan experiencia trabajando en eso, o me parece haber visto algo de, de, de esta información, o voy a entrar a Google, o sea, a ver, hoy todo lo buscamos en Google, o sea, el que tire la primera piedra, el que no ha puesto en algún momento, no sé, una pregunta de trabajo, ¿qué hacer si sí, renuncio, me renuncia alguien en mi equipo, ¿no? O sea, la gente termina buscando todo en Google, ¿no? Entonces, eh, si yo, por ejemplo, como marca, soy el primero en responder esa pregunta en un buscador como Google, a través de una estrategia de contenido, Ah, probablemente va a ser ahí un punto de contacto, eso es lo que se le llama micromomento, ya como lo define Google, va, voy a estar en el momento en el que aquella persona tenga ese problema y quiera buscar una respuesta, y la buscará, preguntándole a alguien, al gerente legal, o preguntándole al gerente general, o preguntándole a Google, o preguntándole a LinkedIn, o preguntándole a Facebook, porque tengo un problema y necesito asesoría legal, ¿no? Y, y, ¿No y acá... Sí, y acá, y acá yo tengo que, número uno, eh, esto, hacer el, el, el disclosure de que yo realmente tengo muy poca experiencia trabajando en firma de abogados, entonces, también, y creo que muchas de las personas que nos acompañan y son parte de la comunidad, no necesariamente han pertenecido o trabajan o interactúan con grandes firmas de abogados eh, uh -huh. como las que ustedes han trabajado. Entonces yo creo que quisiera también que nos expliquen un poco cómo es la transición o cómo está haciendo la transición o cómo están coexistiendo uh -huh. distintas formas de construir esta guberna que van desde... Las guías de, eh, de, las guías de rankings de, de estudios de abogados internacionales, ¿no? Hay muchas firmas internacionales que, así como quien lista los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, se listan los mejores estudios de abogados en tal y cual rubro, ¿no? Esos son guías de, de publicación periódica, eh, y cómo esas guías coexisten con otras formas de construir este orden como los que nos comentaba esto Claudia, ¿no? Como eh, el posicionamiento en buscadores, el marketing de contenidos. Es, es, uno es un, o sea, una forma un poco maniquea de, de plantear esa transición. Podría decir, uno es el marketing del pasado y otro es el marketing del futuro. Eh, pero no sé si es tan sencillo como es. Y no sé, Lorena, no sé si tú quieres comentarnos un poco más cómo funciona esto, qué error cumplen. Mira, las herramientas del marketing casi son las mismas. Lo que pasa es que hoy en día eh, hemos pasado de un mundo físico a un mundo digital y lo que se está trabajando por un lado y lo que era, lo que se sí ha cambiado es que antes uno iba y perseguía los potenciales clientes, que era lo que se llama el outbound y hoy en día lo que se trabaja es el inbound, o sea, es atraer a tus clientes, o sea, tú ser, venderte de tal manera, posicionarte de tal manera que tú eres, eh, eh, hacerte atractivo y sexy para tu eh, cliente potencial, ¿no? ¿Cómo se logra eso? A través de una gestión estratégica de contenidos, ¿no? o sea, tú tienes que demostrar que eres el mejor, que el que más sabe, que eres un líder de opinión, que conoces los temas, que conoces a tus clientes, que los puedes acompañar perfectamente en la solución de sus problemas, de sus dolores, como lo, lo que comentaba Claudia hace un rato, ¿no? y para ello existen distintas herramientas. La, los directores legales son una herramienta, por dos motivos. En primer lugar, porque te listan ellos y, y ellos te categorizan y publican esos, eh, los resultados de las investigaciones que realizan, en donde te están, le dicen al, a su público, que son las gerencias legales básicamente, mira, el día que tú necesites un abogado, estos son los mejores, a, con estos debes eh, contar o en ellos debes pensar. Y por otro lado, por el lado de las firmas, les sirve a ellas como... Una herramienta de marketing en el sentido que eh, muestro las estrellitas que tengo o cuento que he sido premiado o que he sido eh, reconocido. Pero además de, de esta herramienta, existen otras, ¿no? que es lo que estábamos comentando, creo que justo antes de que comenzara la, la reunión, o sea, los... los eh, las herramientas digitales. O sea, hoy en día tenemos plataformas digitales que nos permiten llegar de manera inmediata a muy bajo costo. Eso también ha democratizado el, el, que, el que la presencia o el poder visibilizar a todas las firmas. O sea, antes, por ejemplo, una manera de marketearse era ir a eventos, asistir a eventos, eh, que eran tal, el, eh, al final del día salía bastante oneroso poder participar en ellos, en cambio, hoy puedes organizar webinars, participar en webinars. Hay, eh, puedes hacer eh, podcast, puedes eh, hacer presentaciones, animaciones, eh, gráficas, para eh, poder promocionar tu, tus, eh, tus servicios. ¿no? Entonces, eh, volviendo otra vez un poco al tema de qué, con qué herramientas se cuenta. Los directorios y toda la gama de eh, facilidades tecnológicas o digitales que, que están a la mano y que permiten poder eh, utilizar, eh, o poder difundir que somos los, que tenemos los mejores conocimientos, que somos los mejores o que somos diferentes, ¿no? Para, para posicionarnos eh, y para que nos tomen en cuenta y en el momento que alguien tenga un dolor o una necesidad, eh, recurra a... A, a nosotros. Claudia, no sé si tú quieres complementar la respuesta. Sí, para para solo para comentar, yo, yo creo que también es importante tomar en cuenta y, y creo que antes me, me enfocaba tal vez mucho ahora que, que lo mencionaba en el tema del dolor, uh, mirando hacia adelante en las oportunidades que existen en, en el mercado legal, es ya no basta con resolver el problema. Ahora hay que anticiparse al problema. ¿No? O sea, porque digamos que hoy en día ante cualquier necesidad legal habrán muchos proveedores, probablemente con abogados muy buenos. O sea, yo, yo también cuando recién entré a la industria me preguntaba y decía, bueno, ¿de, ¿de qué depende que elijas a un estudio? Porque a, hay un montón de estudios súper buenos, todos tienen abogados en los rankings, todos este, eh, lo, tienen muy, muy, muy buenos reviews, eh, y, y va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que hoy en día definitivamente, o sea, la decisión mucho más allá de la reputación de los abogados, del excelente trabajo que puedan brindar, también está en cómo los estudios aprenden a anticiparse a los problemas, ¿no? Y a entender y escuchar al cliente, y, y en vez de ser quienes resuelvan el problema, empezar a ser los que previenen el problema y que el problema suceda, ¿no? Entonces, creo que la parte de marketing, a veces, muchas veces, nos enfocamos en, en, en la parte promocional, o en la parte comunicacional, o cómo vendemos que sabemos resolver el problema, pero también tenemos que enfocarnos en la parte de estrategia, el desarrollo de producto, y es, ¿qué van a ser los servicios legales el día de mañana, cuando miles de empresas puedan resolver el problema? Y lamentablemente puedan resolver el problema en la misma capacidad o de la mejor forma, ¿no? Ya será quién lo hace más rápido, quién lo hace más eficiente. Pero creo que también hay que mirar antes el problema y empezar a pensar los servicios legales como cómo evitar el problema, ¿no? Básicamente, en general, creo que los abogados se encargan de mitigar riesgos, ¿no? La idea no es esperar a que lleguen los problemas y nosotros los resuelvan, bueno, que los abogados los resuelvan, sino cómo evitarlos, ¿no? Entonces... Este, yo creo que, que bueno, los rankings en general para mí también era súper extraño, yo no, no, no, no estaba familiarizada con que estuvieran rankings de abogados, pero finalmente si eso ayuda a seguir construyendo y reforzando la reputación de los abogados, creo que definitivamente es algo que con el tiempo igual va a perdurar. ¿no? La idea también es cómo tengo una estrategia integral y no solo estoy o en algunos eventos, en algunos oficios y, y, y los rankings. Sino, como dice Lore, eh, tengo una estrategia mucho más integral de comunicación que me ayuda a solidificar mi marca. ¿no? Y, y yo me, me pongo en, el, en los zapatos de quien, quien está pensando en contratar uno un, un, una profesional de marketing y, o, o empezando, pens pensando seriamente en esto y escucho muchas de las cosas que ustedes están diciendo, y todas suenan como un montón de trabajo. Todas suenan como un montón de chamba. hacer marketing de contenidos, es decir, desarrollar contenidos para luego utilizarlas esas como piezas eh, de, de, de difusión, es, es ponerse tarea solito. Esto. Y me pregunto, ¿cómo puedo medir conversión de eso? Porque lo que voy a estar haciendo es voy a estar trabajando un montón en hacer todo esto, en hacer todo esto. En hacer todo esto, en esto. Y si, lo, y si mi, mi meta es awareness, ¿En qué momento tengo que darme cuenta de que lo estoy haciendo mal? Digo, de repente la gente me tiene en la cabeza, pero no, no, no me consume. No sé, o sea, eh, creo que para... En muchos mercados es mucho más sencillo darse cuenta de, de, de la conversión. O sea, se aprecia rápidamente el eh, APTIC, pero en este mercado ya me pregunto si hay, hay algunas particularidades para eso, ¿no? O sea, yo creo que en, en general eh, uno, primero tiene que trabajar una estrategia de awareness paralela a una estrategia de conversión. O sea, la, el, la estrategia de awareness y reforzar los valores de la marca es algo que siempre se tiene que trabajar. Y cualquier gerente general, a cualquier persona que haya trabajado en marketing, lo primero que te va a decir es: Ay, ah, quieres hacer una campaña de awareness. Bacán, ¿cuánto más vamos a vender? O sea, no una y sola estaría, vez. En estaría mismo. confundiendo ambas cosas claro. en principio, ¿no? En realidad, no, porque. O sea. Creo que nunca en mi vida me han preguntado cuánto más... O sea, nunca en mi vida no me han preguntado en ningún trabajo cuánto más voy a vender por hacer una campaña, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente uno tiene que tener múltiples objetivos. El de awareness, que es medible cuando uno mide brand awareness al realizar una encuesta sobre una marca, se pregunta reconocimiento, se pregunta recordación, y se puede medir y está asociado al valor de la marca. Eh, en lo que respecta a la conversión, Solo vale solo vale el utilizar un CTA claro en cualquier comunicación que yo haga, por ejemplo, este, O sea, una llamada a la acción. Estoy tratando de hacer o sea, por ejemplo, si yo estoy promocionando, me eh, no, no, puse no tantos ejemplos laborales, pero no no sé mucho de los otros derechos, así que perdón, son mis únicas referencias. Eh, si yo, por ejemplo, estoy promocionando una capacitación de hostigamiento sexual y y tengo que poner en... en y, y brindo información sobre la nueva norma. Yo tengo que poner un CTA claro de, eh, de, de si desea mayor información, nosotros podemos hacer la capacitación, déjanos... hazle eh, clic aquí a este link y le pido a alguien que deje sus datos, lo cual se conoce como lead Entonces, en realidad, la estrategia de LID se utiliza en muchísimas industrias. Las más populares, en realidad, son las universidades, este, que son así los, los expertos lead hunters o las inmobiliarias en las que uno deja sus datos porque quiere más información y al momento en que alguien me deja su data, ya hay un mayor interés, ya ha pasado a otro lugar del funnel, como menciona Lorena y dejo de estar en awareness o necesito tal vez una capacitación de estigamiento sexual sé que la necesito, ya dejé de estar en el estado de awareness y ahora entro al de conversión quiero más información, puede que esa persona no se convierta en venta pero probablemente, este, si yo luego me encargo, no sé, pues cada dos meses de, de enviarle información sobre los nuevos servicios que estoy ofreciendo relacionados al tema al que tuvo interés, se pueda convertir en una venta en el futuro, ¿no? Eh, es, es difícil, tal vez que la venta sea inmediata, pero lo que uno tiene que hacer es eso, ¿no? Tengo una necesidad, genero conciencia sobre la necesidad, lanzo el anzuelo, oye, ¿quieres más info? O descárgate el último manual, resumen, con todo lo que necesitas saber para estar preparado ante esta capacitación. Y yo me lo bajo, pero te dejo mis datos. Entonces, ahora que te dejo mis datos, probablemente tú me mandes información y el día que la necesite, yo te llamo. no Entonces, así funciona la conversión y así claramente con una estrategia de contenido puedo medir mis resultados en ventas. ¿no? Lorena, ¿cómo abordas tú esa pregunta? ¿Cómo abordas la pregunta de...? Es... ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a empezar a vender más? ¿Por qué no estoy vendiendo más desde que saliste de mi oficina? Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil de contestar y realmente es la gran pregunta que nos hacemos en marketing de servicios, básicamente, ¿no? Más que en marketing de, de productos, ¿no? O sea, el, el, hay las distintas etapas, eh, como Claudia bien dice, o sea, en el caso de Awareness tú puedes medir eh, la incidencia que ha tenido tu campaña haciendo una encuesta eh, dirigida para poder saber exactamente hoy en día con el tema digital y como nosotros trabajamos mucha comunicación digital nos es mucho más entre comillas sencillo no porque podemos ver por ejemplo en el caso de eh, manejo de company page o de perfiles individuales cuántos seguidores tienes cuántos has conseguido ir midiendo eh, y además que las herramientas te las dan las propias eh, plataformas en, mucho, en muchos de los casos, ¿no? Y hay un trabajo también que es eh, importante y que tiene que realizarse a la interna que no se realiza, que es el análisis de los datos que tú vas, eh, vas eh, eh, recolectando O sea, por ejemplo, en el caso de seguidores, hacer realmente un análisis de qué ¿Quiénes? ¿Quiénes te siguen? Luego cuando haces un post, en el caso ahora de, de comunicación digital, cuando haces un post, ¿Quiénes han interactuado contigo? ¿Qué tipo de interacción ha habido? Y luego de recoger en este primer embudo toda esta información, hay que empezar a trabajarla y hay que hacerle un... Eh, usar estos calientes, como decimos, y luego... Eh, contactarlos y tratar de mantener el, de, de la interacción y la relación hasta que logremos llevarlos a convertirlos en eh, clientes, ¿no? Pero medir, o sea, la métrica, digamos, puede ser sencilla en, en, en los casos de, de lo que te he mencionado de, de, de comunicación digital, pero eh, hay que hacer un trabajo adicional de seguimiento y de encuestas para ver hasta qué punto es, funciona, o, no, o sea, los resultados no se miren inmediatamente, los resultados en, este, en, en, en promoción de servicios legales básicamente tardan en poder mostrarse, a veces demoran años en convertirse, entonces, sí, es una pregunta eh, complicada y difícil, hay que ponerse, porque hay gente que dice lo que no se mide no, no funciona y no es así, porque hay muchas veces no. en los cuales no te es tan sencillo medir, pero sí ves que, puede, que, que, que, ah, que se van dando generando resultados eh, positivos. Y al mismo tiempo también es un error hacer una decisión exclusivamente basada en, en, en, en cosas medibles, ¿no? Eh, se han mencionado ya varias veces a lo largo de esta conversación, pero quiero hacerle el spotlight a eso, que es el uso de la tecnología eh, para la tarea de marketing de servicios legales. Y Claudia, yo sé que cuando tú entraste a este puesto, eh, empezaste a probar distintas cosas y eh, una de las cosas que hicieron, por ejemplo, incluso de sacar un podcast eh, y me pregunto desde tu perspectiva y experiencia, qué cosas eh, interesantes se ¿Se pueden seguir haciendo en el espectro de márgenes de y servicios legales? ¿Y qué cosas quizás no tienen mucho sentido? No sé qué tanto sentido tendría, por ejemplo, que una firma tenga un TikTok. Eh, pero no sé. No sé si tienes... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo digital eh, como, como instrumento para este tipo de mercado en particular? Bueno, yo creo que todo depende de quién es tu cliente. no De hecho, en, en, en Mineta y Toyama teníamos el reto de, de llegar a las gerencias generales, a las gerencias de recursos humanos. Entonces, poniéndonos en el lugar del usuario, la idea es dónde se informa este usuario, ¿no? Por eso una red profesional como LinkedIn, en el que, de hecho, eh, muchos de los gerentes de recursos humanos, o gerentes generales, eh, consultan información o, o están suscritos a algunas páginas, nos parecía una red relevante, ¿no? Eh, definitivamente, nuestra intención no, nunca fue incursionar o, o entrar en muchas redes en las que no se encontrara nuestro público objetivo. Nosotros, por ejemplo, ingresamos a Instagram porque tuvimos la oportunidad de lanzar eh, un programa de cursos de Pinaté y Toyama Cursos y nos dimos cuenta de que los estudiantes universitarios eran potenciales clientes, ya que estaban, eh, comercializábamos cursos de Derecho, entonces aperturamos el canal de, de Instagram para poder llegar a este público. No, por ejemplo, el Instagram no, no era para que los gerentes de recursos humanos se informaran por ahí, ¿no? Sino más para otro tipo de productos, ¿no? Definitivamente, si yo, por ejemplo, no, no sé, tuviera una empresa de servicios legales, startups, definitivamente incursionaría en TikTok, no solo por el alcance que puede tener, sino que probablemente el público joven, que son los que están más desarrollando de startups, se encuentra en TikTok, ¿no? Probablemente en LinkedIn no sea mi lugar, sino Instagram, Facebook eh, eh, y TikTok, ¿no? Ojo que también hay que tomar en cuenta que las redes, cada una de las redes tienen objetivos distintos, ¿no? Eh, Facebook es una red más para vender, Instagram es una red más para conectar este, y, y, y para generar una relación con tu público objetivo. Entonces, utilizar las redes con fines específicos para públicos, dependiendo de tu público objetivo, ¿no? El, ¿Quién es el usuario del servicio legal? Ahí es donde tú debes promocionar eh, tu marca, ¿no? De acuerdo. Lorena, no sé si tú tienes una perspectiva complementaria sobre esta, esta pregunta. Sí. Me queda claro que es un error sindicar contenido, que lo mismo que publicas en un sitio, publicarlo en otros sitios. Y yo sé que tú eres una muy vocal, eh, prom, eh, también defensora de LinkedIn como una plataforma para esto. Así que me encantaría escuchar un poco de eso. Sí, realmente LinkedIn está, es, eh, se ha identificado como la red emblemática para, para temas profesionales, ¿no? Tal vez sea un tema generacional, pero todavía nosotros no logramos entrar en, en, en TikTok. Habría que, que tratar de entender un poco mejor, pero tú, eh, para el tipo de clientes que, como el, los que trabajamos, y el tipo de servicios que se venden todavía sigue siendo LinkedIn y pensamos que LinkedIn se va a seguir desarrollando y que va a, a, a romper esta barrera eh, generacional, ¿no? Porque es diferente... La, la es totalmente diferente a, a cómo se a a, a tiktok no de cómo o sea, el tipo de de post de publicaciones que se realizan en una y otra vez son, son totalmente diferentes pero no descartamos de que en algún momento como dice claudia tal vez para los tartaperos no la gente más joven sí es una posibilidad no los, los que ofrecen servicios eh, legales eh, eh, pero los chicos jóvenes que están empezando con todos estos temas, un poco más, eh, no quiero entrar en la diferencia de que el joven es innovador y el, el, el, el mayor no lo es, pero digamos que son aproximaciones diferentes en la forma de cómo es que vas a, cómo venden los, los, los servicios, ¿no? De acuerdo. Eh, Rafael, que es uno de mis eh, co colegas coorganizadores del capítulo local de Ligas Jacas Lima, ha estado recopilando algunas preguntas del público, así que Rafael, no sé si tienes, eh, quieres hacer las preguntas para sí, ustedes. Gracias. gracias, Lorena y Claudia. Eh, bastante ilustrativo todo lo que han comentado. Teníamos un par de preguntas, y bueno, creo que la mayoría del público eh, está interesado en los estudios de abogados o trabaja en estudios de abogados. Y tenemos un par de preguntas en, en esa línea. ¿no? La primera es eh, si es que es necesario en realidad distinguir cuando se hace marketing de un estudio de abogados eh, del estudio como una marca y del abogado eh, como el activo de esa, de esa marca digamos más grande. ¿no? Eh, y, y concatenado a esa pregunta también, si es que ha notado en su experiencia eh, alguna tensión ¿no? En, en, entre el marketing del abogado de sí mismo y el marketing de, de, del estudio, de la oficina a la cual pertenece. Eh, o sea, de repente ahí, eh, Claudia, quisieras empezar. ahí Estaba con mute, perdón. <risa> este, o sea, yo creo que definitivamente, a diferencia de muchas industrias, no, igual también parecía con la médica lo relaciona bastante igual porque finalmente la reputación del abogado termina decantando en, en, en, en el éxito también del estudio no entonces eh, yo creo que lo, lo que se tiene que buscar hacer es también de alguna manera o sea desarrollar la potencia de la marca en sí porque los estudios de abogados no solo están compuestos de abogados lamentablemente, o sea también están compuestos por otros profesionales que le pueden añadir valor al negocio. ¿no? Entonces, este, si bien el abogado puede ayudarme a resolver el problema, en general el estudio en sí, en conjunto, ofrece un servicio integral que puede ser también de herramientas tecnológicas, que puede ser también de otro tipo de asesoría, no sé, por ejemplo, de comunicación, tal vez, en, dependiendo del servicio que es el que tiene que buscar el posicionamiento. Y si solo depende del abogado, si el abogado se va del estudio, entonces no, no podemos permitir que, que el valor de la marca del estudio se pierda solo porque el abogado sale del estudio, ¿no? Entonces creo que por eso sí es importante que se, si, si bien el abogado tiene un rol central y clave, aprendamos a poder desarrollar las marcas como marcas y no solo asociarlas a personas, sino atribuirles valores reales y descubrir cuál es la verdadera propuesta de valor del negocio del estudio y no solo del abogado. ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas, no solo tengo un súper abogado, sino que yo lo hago más eficiente. Y yo te facturo en mil cuotas y, y te doy facilidades de pago. Y además eh, te doy una atención al cliente espectacular. Y además, este, XXX, o sea, cada, cada estudio tiene que encontrar su propuesta de valor que va más allá de la asesoría legal, ¿no? Es verdad, y lo que comentas, es, Rafael, el, el, el abogado es el principal activo de la firma y deben jugar en pared, en realidad es la marca de la, la, la, la empresa, con el... Con, con el abogado, que es como, como, como con el integrante, ¿no? Pero eh, son dos temas que, que deberían ir por cuerdas eh, separadas. Es cierto que uno también oye que Trabajo con tal firma y fulano tal es mi abogado y a donde se vaya mi abogado me voy yo también. Eso uno suele escucharlo o tal vez solía escucharlo de parte de su cliente. Y pienso que eso está cambiando porque con la profesionalización de la gestión de las firmas, con el tamaño que puedan alcanzar, con la, el, el aumento de la competencia, Está, eh, se está logrando, se está llegando a que realmente sean eh, entes separados, ¿no? La, una cosa es la marca, una cosa es la firma, que se supone y a lo que apunta es a, a trascender a las personas a las que la conforman sin dejar de, por eso, ser, eh, ser un, una organización que... que que, que es, está conformada por, por, por humanos, ¿no? pero digamos que sí se puede manejar de manera separada y complementaria a la vez. Hay muchas firmas que son muy celosas y que limitan mucho, la, todavía las hay, supongo que cada vez menos, que limitan la acción, la accionar de sus, de sus miembros en redes, ¿no? Algunos no los dejan o les dicen que no, preferirían que no comenten, que se abstengan, que solamente hablen de, de temas que están vinculados con, eh, con, con, con, con, la, con la organización, incluso recuerdo que en algún momento en alguna firma alguien le ponía un like a la, de la firma competidora, alguien de la firma competidora y... El, le costó una llamada de atención fortísima, ¿no? Eso está cambiando y, y me parece que el tipo de organización, o sea, se, se va a diferenciar en cómo tratan a sus, o sea, va a ser otra vez, va a ser un, un factor más que apunte o no a favor, que apunte a favor o en contra de, de la marca empleadora, ¿no? Cómo traten a sus eh, o las libertades que le puedan dar a sus eh, a sus miembros en en, en redes. Pero, pero es importante hacer esta distinción ¿no? de las dos marcas, la marca personal, la marca de la empresa y lo que tenemos que tratar de hacer y buscar es que nuestros eh, miembros, nuestros colaboradores, eh, se identifiquen, o sea, que haya una cultura organizacional en donde realmente se sientan eh, ellos parte de la, de, de la organización y, y, y se sientan tan identificados que, que quieran aportar a la marca desde su repite para vale la redundancia, ¿no? Desde su, desde su marca personal. Pero ese es el mundo ideal. O sea, el mundo ideal es realmente que, que, que hay este complemento y que hay esta, esta retroalimentación y este apoyo por parte de los colaboradores que le llaman embajadores de marca, ¿no? O sea, que lograr que hagan tu... que, que sean embajadores de tu marca, ¿no? Que sean tus representantes. Muchas gracias. Eh... Tenía una pregunta también, y ya un poco para, para atender también a aquellos abogados que son eh, in-house, ¿no? Eh, y un poco atender, digamos, el marketing del área legal dentro de la misma empresa, ¿no? Eh, muchas veces ocurre que, por ejemplo, el abogado en la empresa es visto como aquel que le dice no a las cosas, aquel que obstruye eh, transacciones o aquel que puede demorar. Algunas cosas, ¿no? Que es una visión que probablemente esté cambiando. ¿Existe algún consejo de repente o, o, o algo que les puedan contar a los abogados in-house eh, de manera similar a lo que sugieren para los abogados eh, que trabajan en estudio acerca de cómo venderse, cómo digamos, proponer una mejora en la imagen eh, acerca de su trabajo dentro de la organización? ¿Qué bueno, pregunta más complicada? A ver, Claudia, dale tú, dale tú. A ver, bueno, en, en, en mi experiencia, habiendo trabajado con áreas legales in-house en, en las distintas eh, compañías que he trabajado, siempre sentí que quería que que me gustaría que ellos entiendan por qué le estoy pidiendo que me ayude con ese tema. ¿no? Que se ponga en mi lugar, que se ponga en el lugar del negocio, siempre habiendo trabajado desde mi lado en el mismo negocio, en el por eh, les costaba mucho entender cuál era mi necesidad o cuál era mi urgencia, ¿no? Entonces, eh, si, si las personas, o sea, si las áreas legales escucharan, ¿no? en algunos casos, más al usuario, vivieran la realidad del usuario, tuvieran la oportunidad de salir a campo, de conocer a los clientes y entender cuál es su rol y por qué su rol es clave y estratégico en el desarrollo de la generación de valor, de la compañía, creo que ayudaría muchísimo, ¿no? O sea, creo que las áreas legales no deben trabajar como islas. Deben trabajar muy en conjunto con el negocio y entender cómo desde su rol esto puede impactar directamente al cliente. Ejemplo X, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, este, no sé, con trabajaba en Centenario, las áreas, el área legal veía el tema de resoluciones de lotes, ¿no? Y, por ejemplo, no, eh, no sé, Demo demorarían un poco en hacer la documentación y tomaba tiempo y todo y era como, oye, sería súper chévere que pudieras vivir la experiencia del cliente que está hace cuatro semanas esperando una respuesta y la que no sabe, entonces creo que y eso creo que no solo aplica al área legal, aplica a cualquier rol no cuando uno tiene visibilidad en su trabajo del impacto que tiene para el cliente y para el negocio y no actúa como una isla, de alguna manera creo que que, que, que esa empatía lo, lo, lo ayuda mucho más a, a, a realizar su trabajo, ¿no? Y también creo que otro punto importante es que las áreas legales también compartan los mismos objetivos eh, que comparten las áreas de marketing y comerciales, ¿no? Si las áreas legales, por ejemplo, no tienen objetivos en común con las áreas comerciales, ¿cuáles son sus motivaciones para poder hacer su trabajo, no? Entonces creo que, que el encontrar el impacto que pueden tener en el negocio los ayuda mucho más a, a generar más empatía, ¿no? Así que, bueno, he tenido la suerte de, de trabajar con áreas legales muy simpáticas. <risa> este, pero sí, o sea, sí, a veces hay la percepción de que me ah, solo nos ponen trabas, ¿no? Pero si, si supieran y entendieran cómo su trabajo ayuda a destrabar el negocio, eh, creo que eso podría ayudar, ¿no? Y, y bueno, nada, creo que siempre preguntar, ¿no? Realizar encuestas internas de satisfacción sobre el servicio, escuchar, preguntar, tratar de entender el negocio, creo que son claves, ¿no? Por mi parte, por lo que he estado eh, participando, asistiendo a muchos eventos sobre gerencias legales, veo una intención de las mismas por... Eh, atender mucho mejor o buscar mejorar la atención a sus clientes internos entonces me parece que en los últimos años hay esta tendencia a buscar dejar de ser el, esa traba dejar de ser esos los, los cucos de las empresas ¿no? que, todo, que te ponen todo difícil y que te complican la vida por buscar eh, agilizar la, la atención al cliente interno y por lo mismo que ellos también ahora eh, digamos los gerentes legales hoy en día tienen una participación directa en muchas veces en la en el comité de gerencia o en, en, en el desarrollo del negocio se sienten con mucho más comprometidos para hacerlo viable y ya no tener esa posición tan cuidadosa entre comillas pero que a la, a, al final de cuentas lo que hacían era puede ser ralentizar los procesos y tal vez es complicarles la vida a los de cara al cliente, ¿no? A los, a los comerciales o a los, a los, a los marqueteros. Siento que eso está cambiando en positivo. ¿no? Estamos llegando al final de esta noche <risa> de conversación y a manera de reflexión final, eh, Claudia ya un poco empezaba a decir esto, pero quiero ver si, si se podemos rascar un poco más la olla y sacar algo más de información valiosa. Eh, ¿Qué creen que podría aprender una abogada o un abogado de un profesional que hace marketing de servicios legales? Pienso que lo primero que deben aprender es a confiar en el profesional que hace eh, marketing de servicios, marketing jurídico, ¿no? Y que realmente le, digamos, no quiero decirle den su lugar, pero sí, o sea, cada uno tiene un rol muy, muy... Eh, muy acotado. ¿no? En el caso de los abogados, lo que, lo que necesitamos, digamos, los que hacemos marketing jurídico, los que apoyamos en, en, en todo lo que es el desarrollo de negocio, es el insumo, que es el, el contenido para poder nosotros, o para poder hacer lo que queramos, poder desplegar nuestra imaginación y eh, llegar de la mejor manera al, con los mejores mensajes a los públicos que ya están definidos dentro de una estrategia también establecida, ¿no? Pero básicamente eh, creo que, que, que iría por ese lado, ¿no? Que, el, que el, el abogado tiene que confiar y empoderar a su área de desarrollo de negocios, a su área de marketing y y complementar o apoyar en lo que sea necesario para que los profesionales que conocen el tema puedan ayudarlos a su vez al, al desarrollo y el crecimiento de, de su negocio. Le guardo, muchas gracias Claudia. Tú eh, mencionabas hace poco eh, en la pregunta anterior esto, ¿no? Eh, de, digamos que sobre esto, esta, esta, esta idea de el abogado verse como... Preguntarse cuál es su rol en la, en la cadena de creación de valor de, de la empresa. Y me pregunto qué, qué, otra, qué otras cosas te gustaría o te hubiese gustado ver más en, en general, ¿no?, de, de, en, el, en el mercado de los abogados, sin convertirnos nosotros mismos en, en marqueteros, eh, uh -huh. ¿qué podríamos aprender de ese espacio? Bueno, yo, yo creo que para contestar la pregunta, o sea, en, en general creo, como dice Lore, el confiar y el soltar, ¿no? Creo que, que tuve muchísima suerte de, de trabajar con personas que realmente depositaron su confianza en mí. Eh, espero no, no... No creo que haya sido fácil armar un, un ranking de 28 canciones peruanas del, del rock este, sobre el trabajo eh, para ellos de un día para otro. ¿no? Este, y creo que me gustó mucho ser parte de ese proceso de perder el miedo de que tenga que ser todo tan estructurado y formal, ¿no? Yo creo que final, finalmente cuando uno comparte contenido, tiene que, tiene que compartir contenido que uno disfrute hacer, que uno disfrute leer, y en realidad también creo que, que es importante que pensemos que los objetivos de comunicación no solo tienen que ser informar, no solo tengo que resumir la norma, no solo se trata de eso. Puedo tener objetivos que sean conectar, divertir, eh, o, o, o sea, los objetivos finalmente de compartir la información y el contenido no solo deben estar encerrados y enfocados en la caja del informar, que vean más allá, que puedan confiar, soltar y que realmente puedan compartir algo que que, que ellos quieran escuchar, quieran leer, quieran, que, no, o sea, que genere ese tipo de sensaciones, ¿no? Entonces creo que para mí ahí fue fue el fue el gran aprendizaje y, y para complementar creo que no solo los abogados tienen que aprender de marketing, sino que creo que la industria del marketing, en verdad, tiene mucho que aprender de los abogados, ¿no? Yo justo, eh, bueno, cuando culminé mi etapa en el estudio, escribí una pequeña reflexión que quería compartir, que era como cinco cosas que, que los demás deberían aprender sobre el marketing de los abogados, ¿no? Y una de ellas es, o sea, que no hay nadie más client-centric en el mundo que los abogados, o sea, es la relación, la relación cliente-abogado es sorprendente y todas las industrias tienen muchísimo que aprender de eso. Y los abogados tienen que capitalizarlo realmente. O sea, el abogado es o sea, todos sabemos que no hay nadie más importante que tu cliente, ¿No? Y el abogado está ahí para contestar el teléfono al cliente cuando lo necesita. Es la primera persona que tiene en mente cuando tiene un problema. Es una persona con la que ha desarrollado una relación de confianza. Yo me sorprendió realmente la relación de confianza que se que construyen algunos abogados con sus clientes, ¿No? Este, y relaciones de confianza a largo plazo no son sencillas de construir. Así que creo que es algo que en realidad los, las otras industrias tienen que aprender de la industria legal. no este, Así que, bueno, nada, eso es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, Claudia. Siéntate libre de mandarnos por el chat el enlace a esta nota para incluirla, vale. para compartirla con, con nuestros eh, con colegas. Y les estemos dejando también los enlaces a las redes sociales y el sitio web de Lorena. Pero tienen, no sé, 10, 15 segundos para contarnos a nuestra audiencia cómo pueden estar al tanto de su trabajo no sé, eh, para los finales Dale, Dale. Lore eh, Bueno, pueden seguirme, a eso te refieres, no sé dónde nos pueden encontrar, en LinkedIn y siempre estamos eh, súper activos, somos unos convencidos, convencidas hoy en día de la importancia de las redes sociales y a través de ellas generamos conversaciones generamos eh, tenemos, tenemos clientes aprendemos muchísimo así que yo los invito a seguirme, yo también sigo a todos los que, los que puedo y, y nada, ha sido un gusto y les agradezco muchísimo la oportunidad para poder hablar de, de un tema que, que me apasiona, que es el, la comunicación y, y marketing de, de abogados y para abogados. Gracias chicos. Gracias Claudia, entiendo además que ahora desde hace poco podemos leerte también en una columna de opinión, así que por favor cuéntanos un poco más de cómo podemos ah. estar al tanto... Ah, sí, gracias. Bueno, yo, yo en realidad ya no trabajo en, en, en marketing legal. Ahora, bueno, he vuelto a trabajar en, en la industria farmacéutica, pero de hecho sí con, con un grupo de amigas eh, tenemos una página que se llama Ahora Ya Lo Sabes, eh, la cual en realidad eh, se creó gracias a mi experiencia en Minatea y Toyama. El hecho de poder acercar el derecho a las personas me hizo reflexionar mucho sobre... Sobre cómo realmente hay muchos temas complejos y difíciles de entender que las personas y los ciudadanos necesitan explicar de manera sencilla. Así que, bueno, nada, los invito a seguir. Ahora ya lo sabes, que en realidad tiene información de todo tipo, ¿no? Eh, bueno, sí, te estoy escribiendo de vez en cuando en, en, en Sudaca sobre temas eh, variados de, de marketing. Eh, en una columna de opinión, eh, que se llama millennials en Libertad. Eh, y, y bueno, nada, igual si gustan me pueden seguir en LinkedIn, de vez en cuando ahí comparto algunas cosillas. <ríe> Así que bueno, igualmente me uno al oré, a, al agradecimiento, de la invitación. Y, y nada, siéntanse libres de, de escribirme, realizando cualquier consulta, este, de lo que necesiten. Gracias. Genial, muchas gracias. Álvaro, te escuchamos. Tiene una sorpresa para nosotros, Álvaro, de un futuro evento de Lea Ojaca, que si no se han enterado, están en nada, ¿eh? <risa> el, el suspenso es eh, el arma secreta de Álvaro. Está en mute. <risa> Es que Álvaro, no creo que no solamente estás muteado, sino que tampoco estás hablando, lo cual... Ah, espérate, es posible... Ya, ya sé lo que ha pasado. Espérate. Y lo que pasa es que ya, ahora ya. Perdón, es todo mi culpa. Soy muy malo por esto. No quería decirlo, pero sí. Eh... <ríe> no, no, la verdad es que... Hasta súper interesante escucharla, eh, a, Bueno, a Lorena la sigo hace tiempo, a Claudia, súper, este, interesante. Y yo también, bueno, digamos, yo soy abogado, pero me interesa mucho el tema de, de marketing, digamos, como la mayoría de abogados, en forma intuitiva, ¿no? Eh, creo que es in indispensable de, para la profesión porque si no sabes vender, no solamente porque no vas a ganar, sino si no sabes vender es que no sabes entender lo que necesita tu cliente. ¿no? Eh, así que está súper bueno el evento. Y, y bueno, se viene eh, un evento súper importante al que aludía este Miel, que es este, Los Abogados del Futuro, que es este gran evento que comienza en algunas, en algunas semanas organizado por EPDT de Lorena, la Universidad del Pacífico, eh, eh, OTS Legal y otros, en los cuales ese es el evento, creo yo, central, anual, eh, en el que sentamos a abogados y estudiantes de derecho y, otras, y a otras personas hablar del futuro de la profesión, así que este, los invitamos, ya está la publicidad en redes, eh, y creo que es un, es, un, es un evento imperdible para los que están interesados en el futuro de los servicios legales. Miki, te volvó la pelota, ahora sí. Ah, muchas gracias, Álvaro, sí, y les puse ahí el enlace para que se apunten, eh, es gratis, creo que es gratis inscribirse, es gratis, sí. ¿no? Eh, y esto, y van a, tenemos, hay invitados alucinantes, está muy bacán eso, y es un, todo un esfuerzo colaborativo de muchas organizaciones. Así que bueno, con, conmigo y con, con LegalHackers Lima será hasta la próxima. Les agradezco muchísimo. Les invito a entrar a legalhackers.pe desde donde pueden estar en contacto con nosotros y unirse a todos los futuros eventos. Los invito a que vean nuestro canal de YouTube que yo mantengo de manera muy artesanal. Eh, así que ahí me encargo de subir todos los videos, me encargo de poner todas las descripciones para que los miren cuatro o cinco personas. Espero que ustedes sean alguna de esas cuatro o cinco personas eh, y estamos en contacto. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Cuídense mucho. Eh, nos vemos pronto.